Sociología. De seguro alguna vez escuchaste esta palabra, pero ¿alguna vez te preguntaste qué es la sociología? Sociología debe su nombre al latín. Socius significa individuo y logía estudio. Por lo tanto, la sociología es el estudio de las relaciones sociales, no del individuo solo, sino como miembro de un grupo social. Como reflexión social, es tan vieja como el mundo mismo. Es decir, siempre estuvo en la sociología, pero nunca nadie la nombró. Los teóricos querían dar respuesta al desorden generado por las industrias y cómo se iba deteriorando el viejo orden social en Europa. Podemos decir que acá surgen las bases o cimientos de la sociología clásica, como ciencia que puede pensar y organizar la sociedad. Fue una innovación de comienzos del siglo XIX. Augusto Comte fue el encargado de darle forma el concepto de sociología. Le dio objeto de estudio y método propio. El individuo ocupa un lugar muy reducido en la teoría de Comte. Es solo un producto de las leyes que lo rigen. Comte elabora una teoría llamada la ley de los tres estados. Aquí se dice que la sociedad en su conjunto pasa por tres estados. En primer lugar, el estado teológico. Se creía que la explicación a todo era la fe, lo sobrenatural y lo divino. La función de este estado era armar construcciones provisorias. Todo esto sucede en la Edad Media. En segundo lugar se encuentra el estado metafísico. Sucede en el siglo XVII y XVIII. Se dirigían a la especulación. Por ejemplo, las personas intentaban creer que Dios era un ser abstracto y que ciertas fuerzas ocultas guiaban los acontecimientos del mundo. Por último, el estado positivo. Comienza en el siglo XIX. Se refiere a la explicación científica basada en la observación, la experimentación y la comparación. Los seres humanos establecían relaciones de causa y efecto. Es una manera intelectual de ver el mundo. Hacen construcciones definitivas. Conte lo considera la salvación de la humanidad. A pesar de que estas teorías son antiguas, son importantes saberlas para entender qué es la sociología hoy. Cómo estudia al individuo y a la sociedad. Esto fue todo por este video. Muchas gracias por volver a vernos. Recuerden que este es solo un complemento al material de clase. No se olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!